Vamos a tratar temas de sobre seguridad informática, de la información, los conceptos, de es tecnología disruptiva, y espero dejarles más dudas que respuestas, que digamos, esas medidas de, de las charlas. Entonces, el tema de la agenda básicamente es una pequeña introducción, las, que son las tendencias, ¿sí? de, de las tecnologías, el programa disruptivo, los conceptos, las conclusiones, y luego, un caso de análisis enfocado. A, parte de seguridad. Entonces, como introducción, eh, en la actualidad, como todos que estamos enterados, usamos ¿Las, las TICA, las Tecnologías de la Información y Comunicación y Automatización, como es si la nueva OLA, en lugar de las TIC, lo vamos a decir hoy en nuestros últimos años. Ya? Es la base casi de todo, ¿cierto? ¿Sí? Las nuevas empresas, los nuevos movimientos, negocios, la parte de educación, etc o se fundamenta mucho en la parte de tecnología, hardware ah, bueno, y software, ¿cierto? Aquí hay muchos desarrolladores, en el caso de Drupal, es, es por la charla con la, la comunidad, está aquí. Entonces, esa es un, una gran base y es un árbol, ¿no? Quería presentar ahí, que es la, la base y lo que sienta las raíces para que podamos nosotros justamente dar solución a las necesidades de la, de la comunidad, esa es la idea, con sociólogos, en otras diferentes áreas, lo que necesitamos es solucionar diferentes problemas. Entonces, vamos a tratar tres temas que los he enfocado en un símbolo, una fórmula matemática y una, una palabra, que eso básicamente implica el tema de los datos. ¿sí? Si empezamos un poco a lo que son los datos y qué es la ola actual, justamente es con símbolos. Fórmulas y, y palabras, ¿no? Con eso vamos almacenando bien. Entonces, ¿qué es esto del, del símbolo que queremos definir? ¿Sí? Si le vemos, básicamente la cadena de ADN, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tiene ahí? Tiene un, una ruptura, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, un corte. Entonces, de lo que vamos a hablar es justamente de la parte del de, tema del disruptivo. Para eso, una pequeña digamos, historia, que la mayoría tal vez la. La vivimos algunos, otros más jóvenes, no me hayan conocido, por algo están viviendo ¿no? Entonces este es un camino largo que, hemos, que viene, vamos a ver unas puntuales del tema del cine de las películas. Entonces, hace varios años el famoso Beaches de Boleta, ¿no es cierto? Usábamos, tenemos todavía, incluso por ahí, ¿no? los recuerdos como atrás está en el cafecito. Y les, después incluso, para que, les, la, <risa> para, para que se acuerden, pues la, la, la cinta, ¿no es cierto?, recordamos, aparte que cuando por ahí nos tocaba enrollar con el, con el esfero, muchos casos para poder, ¿no es cierto?, escuchar los amores, cierto?, ¿no? entonces, pero, eso fue el primer partido, ¿no?, pero, ¿qué pasó?, todo esto viene a lo de la tecnología en internet, sobre todo, pero, la ruptura más grande que hemos tenido, ¿no es cierto?, y viene toda la parte ya de almacenamiento en Internet. ¿Sí? Vemos, vimos, usamos también el tema de, de, de empresas o marcas, YouTube, ¿no es cierto? Es más conocido. Y luego la, la siguiente evolución, digamos así, es que lo podemos ver en cualquier dispositivo, ¿no es cierto? En este caso la empresa igual, más conocida, digamos ahí. En el caso del de tema que vamos a tratar, justamente pues, ¿no la, la, la distribución es Netflix. Ustedes pueden dar un servicio, poder ver diferentes películas, ¿no es cierto? De, de videos, incluso nos sugiere temas en base a nuestros, nuestros solicitudes, ¿no es cierto? Es un tema más... Y por eso desapareció el, el cassette, ¿no? Que está por ahí ¿no? básicamente, Entonces justamente esa es la parte de la, de la disrupción. Es el, el generar algo nuevo, pero que, como dice la la ropa, ¿no es cierto?, o sea, tener un nuevo modelo de negocio, y que de esta manera obviamente ayudemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, apoyemos los diferentes áreas, es ir en contra del ¿no? o sea, gráfico, en contra del cliente en muchos casos, ¿no?, y tener una, una idea y obviamente ejecutarla, para poder de esta manera ganar una ventaja competitiva sobre todo el tema de los negocios, ¿no es cierto?, o incluso en un negocio, ¿no? en un tema, por ejemplo, académico. tenemos ¿no? alguna universidad quiere hacer algo diferente, compartir una nueva cátedra, etc., para poder arrancar este tema de, de innovación, de emprendimiento. Entonces, ese es el primer el símbolo que les pues, pues, ahí. Ahora, hablando de las tendencias, en el año 2016, según EIE, que acá de que a la y tema de investigación, definió básicamente tres tendencias con las que se les puede enmarcar a la, la, la parte tecnológica, sobre todo, que es la parte de la, demo, la, la parte demográfica, la parte de la globalización, con sus diferentes hitos y árboles y redes, como podemos ver ahí. Y la otra parte que es muy importante, obviamente, la, la tecnología, ¿no? Y que está, como decía, marcada en el TIC. Y de hecho, nosotros somos más del área TIC. Porque tecnología no implica solo lo que, lo que vemos bien, ¿no? tecnología implicó hace varios años cuando Henry Ford creó el automóvil solo los caballos, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente es hoy hardware y software, pero tecnología es mucho más que hardware y software. Sí, son nuevos modelos de, de negocios, nuevas ideas, fórmulas, um, gigantescas. Entonces, en estas tres grandes ramas, es la, la, las tendencias como se veía en 2016. El tema de, de resiliencia en el planeta, ¿no? Si sí. sí, no solo verle, o cómo podemos aportar nosotros la parte de tecnología, ¿Sí? a que nuestro planeta siga sí sí sí vivo, ¿no es cierto? Tema de consumo, de energía, de residuos, que la que cortar ahí. El tema de, de empoderar a los clientes, ¿no? o el customer experience, que se les llama hoy en día. En la banca, por ejemplo, no o sé, sea, es que va de alguna manera ahí, ¿no? Cómo el, el, la banca hace que nosotros como usuarios accedamos hoy en día 24 horas, ¿no es cierto? teníamos que esperar a que nos daban la puerta del banco para hacer alguna transacción. ¿cierto? Y cómo esa experiencia la, la vivimos, ¿no? Hoy hablamos de temas, bueno, ¿no? más adelante, de la parte de Inteligencia Artificial, ¿no es cierto? De, de temas de, de Alexa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Pues de diferentes agentes inteligentes, Siri esos tipos de tecnologías ayudan hoy en día, por ejemplo, en el caso de un cajero, llegar con un lenguaje natural y tal vez solicitar medios, ¿cierto? Sería sí. interesante otra forma de, en lugar de las creencias que vamos a hablar también de eso. Entonces, estas megatendencias dentro de esto se dividen básicamente en que la industria se debe reinventar. ¿sí? El tema conocido de la fintech hoy en día, ¿no es cierto? El tema de, de la banca, hoy en día ya no hace falta y eso es lo que rompe justo el negocio. Ya los grandes bancos están teniendo incluso miedo, digamos así, de que hay pequeñas empresas que se dedican ya a generar las criptomonedas, por ejemplo. ¿sí? Nos rodeamos el tema este. Y así en varias industrias. ¿sí? El otro tema es el tema del bueno, ambiente que hablamos, el futuro inteligente, que es el internet de las cosas, que, es lo que, estamos también ya, bueno, que ya se ha, ha vivido desde hace varios años que ya vamos viendo mucho más adelante, eh, también un tema importante es que el, el, el mundo es cada vez más urbano, no Habitat 3 que se desarrolló el año anterior aquí en Quito, sí. es la convención donde se reunieron grandes unidades de, de los países para tratar justamente el tema de que todos, la tendencia que todo va a, a las urbes, a las ciudades, entonces cómo vamos a manejar ese tipo de información, la seguridad, nuevas propuestas de emprendimiento innovación. El tema de, de salud digital, ¿sí? que también es otra cosa que nos debe interesar o preocupar, ¿sí? el tema de los variables que por ahí los clientes no los usan, el tema de, de marcapasos que ya se instalan en las personas y que son monitoreados de alguna manera, entonces ahí que el tema también del software libre, ¿sí? porque si Queremos ver el código, nos podría incluso por ahí limitar algún, ponernos más bien Reiki de un IQ sustancia, digamos, si me ocurre, que se lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, esas son las, las mega tendencias. Ver, Dentro de esto tenemos varios casos para que vean cómo ha ido rompiendo ese mundo, la parte disruptiva. Y este es muy interesante, es una empresa que, se dedicaba a vender tabaco en sus tiendas. ¿Sí? Y cambió, o sea, dio un gran giro al negocio y se dedica básicamente a todos los temas de salud. Algo disruptivo, obviamente, ¿no es cierto? Y la empresa es CBS Kitsch, le hago un poquito, también. también. El tema de las, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ¿no? Sí, les comentaba, había empresas Telco, o Teleco, a veces, y ya se dedican al tema bancario, entonces, esos son temas obviamente disruptivos, ¿no es cierto? Que el, ¿sí? el blockchain, ¿no es cierto? Que se esos términos, ¿sí? Y el tema de, de vehículos autónomos, ¿no? Que también es otra obra que, que tal vez recientemente se la está publicitando, pero en el año 2010, o sea, que estamos unos 7 años básicamente, Google ya lanzó, estaba en sus prototipos de, de vehículos autónomos, vehículos de inteligentes, ¿sí? Pues ya se viene trabajando Hay un poco más de información para seguir en este tema del contexto. Es que las empresas de los servicios públicos, obviamente, ¿sí? requieren más, son, por ejemplo, medios inteligentes, ¿no? internet de las cosas. O sea, otra cosa interesante aquí, justamente estadísticas, ¿no? con eso nos vamos acotando un poco al mundo y es que para el año 2020 ya estamos cerca. ¿sí? ¿Sí? Es que ya vamos a tener, como ven? 9.300 millones de dispositivos conectados, ¿no ¿sí? es cierto? Y eso hablamos de que todo, todo está hiperconectado, básicamente. La idea es que vamos a ir viendo más, más adelante. Uno de los otros datos interesantes también: el foro económico, igual eh, bueno, para el 2020, a, a dos años, básicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Se espera... Justamente la parte de que van a perderse 5 mil millones de empleos, el tema de la inteligencia artificial, sí. pero obviamente van a haber también muchos nuevos, se hablan ahí? hay algunas notas donde podemos ver que ya se habla de una, una persona que se encarga de la parte de de dirigir a los robots, o sea, sería una nueva profesión ¿no? dentro de las compañías. Sí, en muchos casos van a ser desplazados, incluyendo a los vehículos de autónomos. Ahí se gasta millones de, de dinero al año por temas de accidentes, ¿no es cierto? Que obviamente el vehículo no se cansa, no comen, etc. ¿no es Entonces, como humano siempre va a estar... Entonces, eso es un gran nicho y una gran preocupación para el tema del transporte, ¿no es cierto? Yendo hoy a este año, la parte de, de las tendencias, el año 2017, es justamente la parte de, de inteligencia. dividen tres, tres módulos ya. La parte de inteligencia, que es todo lo que el internet de las cosas, ¿sí? aplicaciones, cada vez más aplicaciones, ¿sí? como desarrolladores que están aquí, tienen muchas oportunidades y es un la una gran profesión hoy en día, ¿no es cierto? El desarrollador, que hace años casi no ha ¿Sí? Y el tema también de seguridad, que vamos a más adelante La parte digital, que es algo muy interesante aquí, es el crear gemelos digitales de qué se trata esto? Pues, vamos, tenemos una, una petrolera en el mar, ¿no es cierto? ¿Sí? O una planta eólica en otra parte de mercado Entonces, la idea es crear gemelos digitales, es decir, en la computadora Tener todos estos sí. sensores y desde aquí ir revisando qué es lo que pasa en medio de mano, ¿cierto? por algún tema que no se pueda ir, por costo, etc. Es la parte de realidad, virtual realidad aumentada, ¿no es cierto?, que también es un tema de moda. Y la parte esta de aquí de la, del mesh, que se refiere a, a crear redes digitales. ¿cierto? La parte de sistemas conversacionales que les comentaba, lo que un lenguaje natural de lo que estamos viendo como decía sí, Alexa, que es una, una gente inteligente, Entonces, pues, estas tres grandes tendencias con no, sus respectivos hitos. Entonces, siguiendo con esa parte disruptiva, entramos a, a otra ciencia, que tiene el biohacking. Sí, no sé si hay El biohacking es, tiene muchas variantes, sí, se habla de magnetismo, de biología, del ADN, sin número de, de elementos de hormonas ¿Qué? dentro de esto hay siempre la, la idea del biohacking es mejorar la vida de los personas, pues la, ¿no? la vida más fácil. Ya vamos viendo cómo se si lo está haciendo, cómo ¿no? se si lo está trabajando desde pues hace mucho tiempo. Entonces, no es un tema muy, muy reciente. En el caso de y dentro del, del biohacking. Por ejemplo, hay la parte ética, como decía, no va o sea, a afectar temas de salud, porque también hay una parte de biohacking Hay los biotecnólogos, etc. Hay unos que se llaman los grinders, ellos son ya personas muy extremistas, ¿no? que es, se, y se pueden hacer muchas cosas en el cuerpo independientemente de si es bueno o no para la salud. Entonces es un área del de biohacking. Y no, los hay, pues, no hay pues, esas tres imágenes. Si alguien no vio esta película, todos creíamos que son ciencia ficción, cierto? Pero si nos remontamos a año 84, 84, 85, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero a su edad hace cuánto más o menos, y ya fue a ¿no es cierto? ¿Sí? Veía estas escenas, ¿no es cierto? Y hoy en día, por ejemplo, este científico, Schubert, que a los 17 años perdió sus, sus piernas y se dedicó obviamente a investigar. Y él es lo no, mismo, ¿no es cierto? O sea, no hay ni la, la ficción ya no es... ¿Ficción? No hay ficción básicamente, ¿no es cierto? Todo es, es real. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esa es la, una de las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, él investigó en el tema del, del mito, aparte de esto de biomecánica, de prótesis inteligentes, y esa es la idea también de la tecnología, sí, ayudar a las personas. Ah, nosotros hacemos una aplicación, un nuevo emprendimiento, etc. Verlo por el lado de que tratemos de ayudar a, a muchos temas en salud, sobre todo se ven. ¿no? Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención ¿Sí? de la línea de, de Disney, la empresa Confusionis, que crea manos para los niños. Entonces, imaginémonos un niño que por algún X tema perdió su. Su extremidad, ¿no es cierto? Pero qué feliz lo daríamos poniendo a través de una de estas de famosas comics, ¿no es cierto? Y esto ya es o simplemente entrar, comprarlo, si lo puede hacer. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Porque ayudamos a la sociedad, ingenieros, informáticas, telecomunicaciones, etc. Okay. Según el Foro Mundial, también y para pasar al, al otro a la fórmula matemática que pusimos ahí dentro de los grandes temas es que una de las grandes preocupaciones de hoy en día es el tema de la, la ciberseguridad no dentro de, de otras grandes como el tema de los de la parte de los terremotos de los desastres naturales que pues nos preocupan pero un gran tema y eso es la la ciberseguridad la seguridad en sí Entonces, que tiene que ver básicamente con la Probabilidad de mano. De ahí viene la, la impresión que les planteo ahí. ¿Sí? ¿De qué se trata la seguridad de la información? Se trata de, básicamente, minimizar los riesgos. No hay seguridad absoluta. Si alguien nos quiere vender algo que nos va a proteger al 100% una caja, un software, algo... Nos estaría engañando porque no hay seguridad, solo la utilidad minimizar los riesgos, o saber los activos de nuestra organización, de nosotros como usuarios, que son importantes y que queremos cuidar, que cuando pase un incidente, por si un motivo, sea el menor impacto que, no, que nos afecte. Entonces, de eso se trata para cuidar lo que es el, las tres islas, la confidencialidad, sí. integridad y disponibilidad de la información, que es lo que se debe garantizar sistemas informáticos. ¿De qué se trata un sistema de gestión de seguridad de la información? Básicamente, cuando hablamos de seguridad, estamos en más de otro mundo, es el tema de que todos deben que la seguridad debe estar desde la parte de tecnología, ¿no es cierto? De los programadores, del área de TI, como se puede llamar en las diferentes organizaciones. Pero en muchos casos dejamos de lado tema de lo que son personas, la parte de procesos y obviamente tecnología. ¿Qué? Podemos, incluso desde la parte de programación, sí, aquí hay muchos programadores, luego empezamos en este mundo. Ustedes, con una línea de código, podemos hacer muchas cosas que el usuario no sí. ve, ¿no es cierto? Sí. Cuando abrimos, por ejemplo, una, un sitio web, detrás puede haber código que esté ya minando Bitcoin, por ejemplo, sin que nosotros nos demos cuenta. Detrás del código, bueno, pues por eso es bueno analizar el código, el tema de las tecnologías libres. Entonces, para el tema de la seguridad de la información, hay que ver los tres como un conjunto, o sea, no hay que verlos por separado, porque son, son procesos. En muchos casos, no todo se resuelve con tecnología, o sea, con una aplicación, un software, un hardware, un software. no todo es un firewall, digamos, un ATM. Sino que a veces, o, o gran parte de los temas de seguridad, es la parte de cultura, ¿sí? el compartir claves, por ejemplo, sí. no sé si aquí hay alguien que pasa en sus empresas, o un estudiante, ¿no es cierto?, la compartura o tenemos escrito pues, en un papel, en la computadora, ¿no es cierto?, y, etc. Entonces, una parte fundamental es la cultura el sensibilizarnos de que la seguridad es de todos, o sea, no, no es solo de los del área de fin. Esto viene desde la parte fidencial, cambiando, como decía, a veces proceso, entonces velo como un conjunto. Y es un tema muy, muy interesante que se ha brechado. Y continuando con este tema de la seguridad, se habla del, del cuarto dominio, llegando ya a la parte de las, de las amenazas y de, de las guerras, ¿no? Entonces, primero se hablaba de la Tierra, por eso crearon la parte de los militares, ¿no? Luego, evolucionando nos fuimos a la parte aérea, a la fuerza aérea. Luego, vino el tema del mar, el océano, sea, después pues, tenemos las, las tres fuerzas, como pues, se las conocen, ¿cierto? Y hoy en día hablamos ya del desarrollo del espacio, ¿cierto? De la red, del internet, ¿cierto? Y la guerra es la que hoy en día se celebra aquí. El ataque da todos los días. Hemos vez, escuchado noticias de, de lo que pasó recién con el tema de las votaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? temas como que a, a una empresa Kaspersky desde origen ruso en Estados Unidos hay que cerrar geopolíticos cuando de activamos la mierda tendencia entonces la guerra que pues se está ayudando por temas de espionaje industrial etcétera etcétera ya está por acá y todos los días va el tema de Corea de, no, del Sur son temas geopolíticos nos debería interesar, no solo enfocarnos en la parte tecnológica, a veces es un problema que a veces tenemos, digamos, pues, empezamos como parte ingenieras, ingenierías ingeniería de desarrollar, sino que irnos un poquito más allá con el tema de la iniciativa. Etc. Ok, pasando al siguiente campo que estamos planteando, es el, el tema de, del rey. Entonces, ¿qué tienen en común estos? En este caso, básicamente, cinco elementos, pero hay muchos más elementos que podemos tener. Tenemos edificios, casas, -disp diferentes dispositivos, una puerta. Pues no sé si... ¿Qué, qué creen que puede ser la, la relación o la... entre los... y varios otros elementos? ¿no? Vamos a asimilar estos tres, bueno, estos cinco elementos de aquí. Básicamente, todos queremos acceder al reino, ¿no es cierto? Queremos entrar a nuestra casa, ¿qué necesitamos? El agua, ¿no es cierto? El físico. Hoy en día hay departamentos que ya no están en la huella, ¿no es cierto? Son un poco más allá de tecnología. Nuestros diferentes elementos, hoy tenemos que ir a un viaje, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos de ir? El ticketario, ¿no es cierto? Nos garantice que somos los que compramos este pasaje mediante un voucher. Teléfono, incluso con código, etc. Entonces, el acceso al reino, donde queramos nosotros regresar, como le llamamos, llamado, es de diferentes formas, ¿no? Puede ser desde la parte biométrica, desde la parte de credenciales, ¿sí? Aquí tengo algunas muestritas también, de, de, de cómo se. Vayan viendo el tema de cómo se entra, baja el. La parte de credenciales sobre todo, el acceso, porque era FDI, básicamente. Y el más común, nuestro usuario y password, ¿no es para entrar en de tema digital, el sí. correo electrónico, nuestros cuentas, etcétera, e incluso mensajes, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de varios factores para validar, o de múltiples factores, sí. eso es lo que deberíamos tratar de usar en múltiples aplicaciones, no solo el usuario y Sino que además del usuario, de password, usar el algo biométrico, ¿sí? tener un doble factor, incluso un triple factor, través ¿sí? de una credencial. ¿sí? Con eso podemos reforzar el tema de la seguridad y minimizar ese riesgo al que estamos todos expuestos. De ahí que cuando hacemos una transacción bancaria, ¿sí? nuestro usuario, de password, y nos envía un mensaje al celular con una clave no sé se habla de lo que yo soy de lo que yo sé y de lo que yo poseo básicamente tres al pues menos tres no podríamos utilizar por ejemplo el desarrollo de las aplicaciones con esto reforzaríamos ¿no? y minimizamos el riesgo. Entonces, ¿qué tiene que ver lo claro, que hablábamos antes de dilución, de biohacking y seguridad? Ahí ya empatando estos temas. Es que... Bueno, antes de eso, el Mastercard ya habla de una tarjeta que tiene un chip para ahí mismo escanear la huella. Entonces sacamos nuestra tarjetita de crédito, le pagamos y ese rato ponemos nuestra huella digital. Mucho más seguro, obviamente aparentemente no hay nada absolutamente seguridad de minimizar ese riesgo de que nos roben la información las claves etcétera Entonces, yendo sí. al tema del biohacking por eso es la, la parte de la, de la seguridad del utipo es dentro de esta parte de biohacking hay gente que se implanta sensores en el cuerpo no ¿Sí? que básicamente son erf ¿Sí? más básico. Entonces hay empresas que ya en sus trabajos les esto, Obviamente ahí vienen parte de la parte la polémica, ¿no? De ética, si nos vamos a dejar con el chips, si nos van a perseguir. Y de hecho hay en la policía de México, por ejemplo, para. Pero veámoslo desde el lado bueno, ¿no? si vamos al, al otro lado, como el caso de Star Wars, ¿cierto? no pasamos al lado oscuro de la fuerza ¿no o sea, el lado de los jedis, ¿verdad? Entonces eh, les comentaba de, de México, en la, la policía que hace investigación así de ya bajo nivel, digámoslo así, a ellos ya les implantan justo para saber dónde están, porque a veces los pues, a los secuestran, no es cierto? Entonces, ellos ya les, les implantan, con eso los pueden saber dónde entonces, veamos de conocer si las ventajas. Otra ventaja, se me ocurre, por ejemplo, recién pasaron el tema del terremoto, ¿no es cierto? En México, aquí no lo probéis, pasamos. Pues imaginémonos que todos tal vez tengamos un chip, que sería, podríamos salvar más vidas, tal vez. ¿no? Si podemos Una visión. Y a veces, o sea, debajo de los escombros, no sabemos quiénes están, quiénes están, pero imaginémonos que todos tendríamos un sensor con el que incluso más fácil la idea es simplemente eso ¿no? o sea, aportar a la parte de la de las vidas la, a las personas ¿no? entonces se implantan ¿Sí? hay gente que se implanta incluso aquí les traigo empresas comunidades ustedes entran a esta empresa de internet pueden comprar ya un kit eh, lo que ustedes quieran si quieren ser como magnetos la película Aquí nos ven. Sí, sí, sí. sí, sí. Obviamente esa tiene la parte, pues siempre va va a manejar, esta la parte de la parte deontológica, de que se llama... Es más de las profesiones. ¿Sí? El kit, creo que vale como 90 dólares, ustedes lo compran. Y obviamente hay que ver que no nos general, implantan aparte de los que hacen tatuajes, ¿no? Que no es solo de cortar. Y era hay que ver que, que, mira, no se corta ahí, no es nada tampoco complicado para ellos. Pero... Entonces, hay un caso, por ejemplo, de ¿no? justamente, ¿en qué, como decía, ¿en ¿qué podemos usar? Entonces, en el control de acceso, imaginémonos que tenemos, aparte de nuestras credenciales, que por allá están, ¿y ¿cuál es el problema de la credencial, por ejemplo? Okay. Pierden, ¿sí? Sí. no sé, nos roban. En cambio, esto ya no nos pueden robar, ¿cierto? Vamos a, ¿sí? a reforzar el tema de seguridad y sobre todo de acceso, antes del tema del reino que les traía como concepto. ¿sí? Sí. Sí. Tenemos que <coughs> vamos para entrar en a nuestras, en nuestras clases, si a los diferentes boas, al banco, no nos vamos. Simplemente de los humanos, No necesitamos hacer más interacción, ¿no? De más natural, de alguna manera. ¿Sí? Y hay comunidades, como ¿no? o sea hay, el biohacking aquí en Chile, muchas de esas temas muy interesantes esa comunidad, hay ¿eh? por aquí muchos espacios de hacking en México, o sea, son cosas que, que ya no son ficción, ¿no? Bueno. Esta noticia me pareció muy interesante, hace unas semanas más o menos parte de puede servir para el tema de, de contraseñas y de demás, ¿sí? los nuevos temas de seguridad va a ser el corazón. De alguna manera, nuestro corazón tiene ciertas características que son únicas, pues, y va a ser incluso uno de los temas que se pueden estar trabajando, ¿no? Y esto no va mucho de la, lejos de la realidad, porque recientemente Apple sacó el, el famoso iPhone X, ¿cierto? Y se habla del reconocimiento facial, o sea, aunque no el reconocimiento facial, sino que es una foto que compara con otra. ¿no? Pero podemos... No Entonces, esa es justamente la mezcla y el tema de BEMIA, el control de acceso, una de las aplicaciones dentro de la ciudad de Yujay. Entonces, con esto, ¿cuál era nuestro objetivo de la charla? No tengo que dejarles de muchas inquietudes, dudas más éticos, si se limitaría, no limitaría, no sé, sí, el tema de si nos pueden perseguir, hay muchas cosas interesantes que se pueden trabajar, es ver o tener una visión más, más amplia justamente del sistema de seguridad, desde la parte ética, sobre todo, pero muy, muy importante, para poder planificar y gestionar la seguridad digital. Y con esto, en quizá también trabajar en equipos multidisciplinarios, porque aquí no solo se necesita de tecnología, sino que necesitamos de abogados, de parte de las leyes, por ejemplo, necesitamos de, de doctores, de químicos, de personas con las que debemos interactuar y deberíamos trabajar en nuestros proyectos. ¿Sí? Como conclusiones, es que el. Una tecnología disruptiva, básicamente, es la que tiene el potencial de cambiar o dejar de lado algo que se estaba utilizando y que por alguna tendencia se va a operar de diferente manera. La otra conclusión y que le puse como una incógnita ¿sí? Somos irreversiblemente digitales, estamos viendo la ciudad. Podemos dejar la tecnología, no podemos dejar. Algunos viven, incluso se habla ya de dependencia, ¿no el uso de los móviles, etcétera, ¿no? Esas son dos líneas conclusiones. Y para un poco ir cerrando, bueno, que no se sí, le ve mucho aquí, pero no sé si alguien, por lo menos, le enfoca la realidad. Matrix Matrix. Matrix. año 99, sí. ¿no es cierto? Sí. En el año 99 también, el tema de IoT, pues, nació el concepto de IoT de Internet de las Cosas, que hoy en día está muy en boca. Entonces, bueno, les, les voy a leer literalmente lo, lo que dicen, ¿cierto? Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás de tu cama y creerás lo que quieres creer. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madurez de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Estamos en un mundo tal vez de ficción, que para estamos. Y para ir terminando ya un poquito, el caso de análisis que les comentaba, ya ya no la parte netamente de, de seguridad. Les dejo ahí el link y con esa pregunta. ¿Ustedes creen que se puede mandar por internet? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Entonces, eh, y para que lo vean, ¿no? Dicen. Sigamos debatiendo en estos espacios. Que conversemos incluso con nuestros, nuestros, pequeños, nuestros pequeños, nuestros niños. ¿sí? Sus hijos, sus sobrinos. O sea, el tema de seguridad, no solo por un tema de moda, que hoy en día obviamente es más, estamos expuestos de más. Más riesgos, pero el tema sería educarnos desde desde pequeños, ¿no? Cuando uno empieza en el tema informático, no sé si todos son, tal vez aquí, informáticos, nuestra carrera bueno, nunca nos da casi seguridad, ¿no es cierto? Pues lo último, tal vez, que vamos a dar ¿sí? nos dan de programación, la parte de, de cómo el usuario va a interactuar, la parte de la interfaz, pero lo último, lo último, a lo que nos. Y por eso también son los temas, que, los temas que pasan, ¿no? Es como los carros, ¿no? Los carros, ahora ya tienen los daño, pero cuando salieron los carros, veces, nunca pensaron en seguridad, nunca pensaron en cinturones. Sí. Luego pues, fueron poniendo y, y adaptando sistemas de seguridad. Y la cultura, en el caso del de automóvil, que viene desde la parte también de educación, ¿cierto? ¿sí? La cultura vial, hablamos Para protegernos. Entonces, lo mismo deberíamos pensar desde seguridad, desde lo, lo más fácil, pues, hablar con nuestras casas, con sí. nuestros familiares, amigos, pues, compartir, porque ese es otro tema que a veces pasa, por ejemplo, son muy celosos, sobre todo, por ejemplo, las entidades bancarias, ¿no? ¿Sí? Que a veces no, no comparten esa información entre ellos mismos, temas de reputación, que los robaron dinero, en fin, temas de ahí de, de la parte. De la esto, bueno, terminamos, estamos con el tiempo, hay que analizar y si tiene, bueno, dudas, preguntas, ponemos un pequeño panel, compartir si nos queda tiempo, si no, ahí están mis contactos, pues, cualquier cosa, podemos conversar, trabajar y queda la, abierta la, la duda, ¿cierto? Sí. Um lo del eh, el control de multifactor seguridad son interesantes obviamente en muchos casos es la mejor opción pero cuando estamos desarrollando para clientes no tan eh, sofisticados ya por, por mi esposa ya solo con el uso del paso ya tiene bastante problemas eh, y la otra, vemos por ejemplo, eso mucho en la banca aquí, ¿no? o sea, mucho más allá de bancos en Estados Unidos, pero me da la impresión de que no son más seguros solo porque te hacen saltar por más pasos. Entonces, supongo que me pregunta ¿cómo impactar la seguridad con la amabilidad al usuario? Ahí el tema básicamente es cultural. O sea, hablar un poquito de lo que de las contraseñas. Eh, hay una estadística de Intel que maneja que hay, que en promedio manejamos entre 24 a 27 contraseñas. Si Cuenten cada uno cuántas contraseñas tenemos de todas las redes sociales, medios, sí, ¿verdad? Pero la gente tiene la tendencia a usar una. Claro, hay gente que está menos. Hay gente que está lo En general usamos más de nuestros familiares, ¿qué sé, no? Tienen hijos, ahí viene el tema de la de cómo generar una buena clave, ¿no es cierto? Sería una de las formas de estar más seguros, digamos, de alguna manera. Entonces, viene esto desde un tema cultural, básicamente. Si nosotros estamos conscientes de que, por ejemplo, vemos una red social, ¿no es cierto? Si nosotros... ¿Por qué la gente publica toda su vida en Internet? Y si nosotros nos ponemos a conversar, tal vez un cara a cara, no nos, no nos vamos a contar tan así, ¿no es cierto? Hay casos de los que ponen... Hoy hice mi primer negocio de un millón de dólares. De ah, no, ¿no? Esa persona ya es, pues está maximizando su riesgo. Porque por ahí entra una persona que entra a su perfil, o algún otro medio, algún otro amigo. Entonces no somos conscientes de lo que compartimos, ¿cierto? Entonces, primero, la primera parte de es eso, emprender una parte de, de cultura. Para saber que el tema de las claves es muy muy personal, y que debemos usar. Hay ah, siempre también, como usuarios de la parte de TI, nos pues hacen cambiar la contraseña cada mes, ¿no es cierto? Nos toca acordar, y como nos acordamos del papelito, ¿no es cierto? La idea es que en este caso de las contraseñas, general, por lo general, hoy en día lo que pues, se si suele usar es una, una como frase, se nos acordamos de una película, por ¿sí? ejemplo. Usar mayúsculas, minúsculas, tener 8 dígitos, o sea, habla, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un tema también cultural de esta parte. La otra que me decía del tema de, de, de este tipo de, de emprendimientos o de, de, de temas más pequeños, ¿no es cierto? Es decir, de que se lo puede hacer, si se lo puede hacer, porque no, no es nada complicado, yo que no sé, armarse con un Raspberry, con ¿sí? un sistema de sensores, con Arduino, ¿sí? Pues construirse algo muy chiquito pero básicamente deberíamos ver nuestro, nuestro reino como queremos proteger y, y, y enfocar hay una metáfora muy, muy chévere también que podemos hablar en el tema de seguridad por ejemplo todos creo que tal vez tienen hijo sobrino alguien muy pequeño ¿no es cierto? se habla del de cuarto de los niños es una metáfora muy interesante ¿no? pues, nosotros entramos los, los delincuentes están por la cocina, ¿verdad? no hay problema. Luego suben la grada, luego se van a la biblioteca. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero el rato que llegan al cuarto de los niños, ¿ustedes qué harían por sus hijos, familiares, sobrinos? ¿sí? Estarían creados pues, a dar la vida, ¿no? Los protejamos pues de este cuarto de los niños. Ahí hay muchas formas. ¿sí? Sobre todo el tema cultural. O sea, esa es la base de la seguridad. Porque como vimos, no solo tecnología, ¿no? No es que solo voy a poner un hardware o un, un, un dispositivo biométrico. Sino que es la parte de, de cultura. Por ese lado, hay que enfocarnos mucho. Si alguien alguna duda, pregunta... O si, le respondí Gracias. Nada de nada. dudas? preguntas, preguntas? Ah, aquí les traje un juguetito que me encontré de de Mi sobrinita, este no tiene inteligencia artificial ni nada, pero la idea también del IoT es que, por ejemplo, en el caso cuando desarrollamos nosotros software, ¿qué pasa con el software? El software es intangible, ¿no es cierto? Es algo que no vemos, ¿verdad? Pero cuando ya entran los dispositivos que la gente puede ya coger, tocar, etc., este es muy básico, si ustedes lo aplastan la naricita, va a dar preguntas, ustedes le le dicen alguna respuesta y les va a descartar, es básicamente un if, digamos, ¿cierto? temas de programación, con cuatro, pero eso es a lo que estamos ya, pues, ya, no hay, ya no hay ficción, básicamente hay que ver qué va más allá de los temas que estamos viendo, hablamos de temas de seguridad, la cultura de seguridad, el de, en el caso de desarrollo de Drupal por ejemplo, el desarrollo web, no sé si todos han escuchado, han visto desde luego, Sí. Muchos de alguna vez les pregunto y no, no, no han conocido. Los gobas son unas como guías para el desarrollo de internet de vulnerabilidad. Los dos se desarrollan en grupo, en de web. o pues, al menos ver esas vulnerabilidades que, que existen en, en la parte web. En los móviles también hay una, un microlanque, digamos así, de seguridad. deberíamos enfocarnos de también a este aspecto. Este si tienen alguna otra duda, preguntas, creencias. ¿En cuánto tiempo sí. eh, o se anticiparía, según lo que tiene sí. tu conocimiento, en cuántos cientos o décadas de lo que ya necesitemos tener un algo biométrico instalado en el pueblo? Ah, bueno, sí, eh, como ven ya hay empresas que lo hacen. Eso ya existe eso también es una decisión también es, un, es, un, es un poco polémico por eso en temas religiosos o sea hay muchas cosas que se dejaría sí hay como que cierto es estigma de que el diablo está impulsando a que todos tengamos esta cosa de que los exacto o sea es que por ahí si nos si vamos muy paranoicos que nos van a medir si sí es cierto que nos pueden pensar o saber nuestras cosas nuestras posiciones pero ahorita hay muchas, por ejemplo, las grandes empresas como Google, como nos Google, Google, Google, Google, todos los días, ¿no es ¿Sí? cierto? Sea, todos los días saben qué hacemos, así que los informados estamos siempre. El tema sí. es verle la parte también positiva de la tecnología, ¿no? Por ahí vamos, si le vemos la parte o nos pasamos al la lado oscuro, ese es el tema de la parte ética. Y de ahí, o sea, el kit no pueden comprar, o sea, desde, de hoy entran al web y compran el kit. O Se demoran en llegar no sé cuánto, ¿eh? ya tienen el kit para instalarse. O sobre sea, de que desarrollar las aplicaciones. Entonces, no creo que sean muchos años, sino, ¿Sino que ya es, hay empresas como así. Hay, la policía mexicana ya instala muchos oficiales, ya, ya la tienen implementada. si hablamos del lado también positivo, te ¿no? ayuda a la comunidad porque recién pasó que hemos escuchado, ¿no? México, todo lo que... No, Puerto Rico, ¿no es cierto? Pues, ¿Cómo podemos salvar las vidas? Y ¿Nos serviría esta tecnología? Ya, creo que sí, bien, ¿no es cierto? Independiente de la otra parte, de seguirnos tal vez perseguidos, este, Que también es una, un riesgo, ¿no? pero podríamos tal vez salvar las vidas, ¿no es cierto? En lugar de tantas cosas que se hacen para... Incluso ya hay tecnología que se ve sí, Y son todas las cosas Hay muy muchas cosas que ya no es ficción ¿no? no El Delorean el también pues Ya, ya, no sé Lo están haciendo, ¿verdad? Los zapatos que se aguantan solos Sí, ya hay la ropa Claro, hay la tela inteligente también hay que adaptar Y los autos ¿y Ya mismo van a hacer las pruebas No Sí, sí Sabían eso Entonces no hay ficción, básicamente. Es este, decidir ¿sí? qué pastilla nos tomamos. Ah, solo la Muchas gracias, pero.